Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a el Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar. Esta noche mmm, tuvimos un poco, unos cuantos inconvenientes, ¿no? Para iniciar por la cuestión de la sala. Pero bueno, son los riesgos que asumimos cuando, cuando trabajamos en esta modalidad virtual, ¿no? Sin embargo, sí voy a ver si tomo algunas medidas como para que este tipo de cosas no se repitan. Eh, cualquier cosa les estaré comentando sobre nuestro futuro en, en la virtualidad. Igual siempre pues hago como el deber de comentarles, no les había vuelto a comentar, pero igual les comento, en caso de que exista esta intención de hacer el club presencial, lo podemos hacer siempre y cuando pues notifiquemos aquí en la universidad para que ustedes tengan el ingreso, no, la autorización para que nos reunamos presencialmente. Si tienen, digamos, o sea, si les gustaría, recuerden que es al menos cinco personas aquí, en la, además de, de Julián, cinco personas más aquí en la, en la biblioteca para que nos reunamos de forma presencial. Y, pues, ustedes me avisan con tiempo, al menos, no sé, digamos, si, si quieren asistir a la próxima semana, me avisan, digamos, mañana y así vamos vamos gestionando todo porque hay que acercarte y demás para que los dejen entrar, ¿listo? Eh, ahora bien, como les comentaba, esta noche tenemos invitados de la Universidad del Quindío Ellos vienen como a ver eh, nuestra actividad aquí en el Club de Lectura Y pues de, es, eh, me gustaría muchísimo, sería muy chévere que, que aparte de, de solamente venir a observarnos Y aprender un poquito, se unieran al club, ¿no? Y, y compartieran con nosotros estas experiencias de lectura Sería de verdad muy chévere a ver, avisos parroquiales. Como siempre tenemos nuestros avisos parroquiales. La próxima semana terminamos con, con, eh, con manga. La idea es que estas dos sesiones, hoy y dentro de ocho días, hablemos de El perro enamorado de las estrellas. Sé que de pronto ya todos o la gran mayoría terminamos de leer el manga. La idea es que hoy discutamos la primera mitad del manga, eh, que es la historia de del señor y de su perrito y ya la segunda historia y la totalidad pues, de la, del manga lo podamos discutir dentro de ocho días y ya después de estas dos semanas, si no estoy mal, creo que vienen parciales, entonces tendremos una semana de intermedio es decir, tendríamos una actividad a, a cargo de Julián, a mi cargo y ya iniciaríamos a leer el cómic que, según recuerdo, es um, Sandman, ¿no? También ya está disponible en, en nuestro Drive. Y una vez aprovecho para comentarle, pues, a Claudia, nuestra invitada, cómo es nuestra, nuestra metodología. Nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche a través de este link y discutimos eh, las obras que elegimos al iniciar nuestro ciclo eh, del semestre. Este semestre nuestro ciclo gira alrededor de el cómic, el manga y la novela gráfica. Y, pues, así vamos como avisando con tiempo qué es lo que vamos a ir leyendo, qué vamos a ir discutiendo y semana tras semana nos reunimos a tertuliar. Es lo que hacemos acá. A veces nos agarramos un poco de, de los pelos, pero, pero siempre de la forma más amistosa y cordial posible, ¿no? Este es un grupo bastante, bastante eh, plural, es decir, aquí tenemos de todos, de todos los perfiles y eso pues lo que hace es que nutre muchísimo la discusión, aunque hoy extraño al, a varios participantes, ¿no? Tenemos por ahí, no, no está por ejemplo, ah, bueno, ya llegó Mari, no está el profesor Leonardo, no está, no está Jason, no está Juan, Juan Diego, Juan Diego, Juan David, espero no equivocarme, siempre me confundo. No, varias personitas por ahí, aunque sí está Aura, que tiene unos comentarios impresionantes, vamos a ver con qué nos sale el día de hoy. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿vale? Eh, como para que te hagas una idea de lo que vas a, a, a ver esta noche aquí en YouTube de lectura. Y um, esta semana eh, estuvimos leyendo eh, un manga, que es justamente el manga que tenemos aquí en pantalla en este momento, que es Hoshi Mamoru Inu o El perro enamorado de las estrellas. Este es nuestro segundo manga, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y este es en, del todo diferente a lo que leímos la vez anterior eh, estuvimos leyendo, haciendo como una recapitulación después de Semana Santa y, y todo este tiempo de descanso eh, All You Need Is Kill que pues, generó varias discusiones y, y digamos intervenciones muy interesantes y vamos a ver qué intervenciones podemos eh, tener el día de hoy con esta obra tan, tan, tan bonita ¿No? La verdad, la verdad, no sé, a ver si de pronto, eso lo pregunto porque la verdad se me olvidó hacerlo y me confieso, no sé si alguno de ustedes de pronto eh, investigó un poco sobre el autor, sobre el ilustrador de este manga, no porque este como fue una elección sobre el tiempo, de pronto no, no, no alcancé yo a revisar estos datos, pero de pronto alguno de ustedes sí. ¿Sabe algo del ilustrador? Eh, creo que de hecho es un solo autor, ¿no? Este no es la diferencia como en Old Kill que es, era un, un escritor y un ilustrador, sino toda la obra es de una misma persona. ¿Alguien pudo investigar algo de nuestro, de nuestro señor Takashi Murakami? No, yo tampoco. Emerald nos dice que no lo hizo. ¿Alguien? ¿De pronto? ¿Se le ocurrió? <risa> Porque la verdad no lo hice. Si no, pues nada, pasamos esto... Nos queda como de tarea, <risa> nos queda como como deber investigarlo para dentro de ocho días, como para ver si encontramos algún dato que nos ilumine un poquito la historia. Me parece impor importante. Y si no, arranquemos. Arranquemos de una vez, ya vamos 20 minutos aquí hablando de nada, y el tiempo es corto. Así que, ¿quién quiere contarme lo que sea de la obra? Su experiencia, cómo se sintieron. Empecemos por ahí. ¿no? antes de meternos a, a la discusión seria. Sí, yo también esperaba el apunte del, el apunte del profil, siempre es como quien nos trae esta, esta información, ¿no? Eh, sí, estoy de acuerdo con Emeralda. Bueno, ¿quién me cuenta cómo le fue con el perro enamorado de las estrellas? Esta primera historia. ¿Qué tal fue ese, ese descubrimiento para mí? Bueno, me guardo mi opinión. A ver, ¿quién, quién, quién quiere hablar? Mm, vamos a ver, por aquí, manos levantadas, dale, dale, Emerald Bueno, hola, um, buenas noches para todos Bienvenidos a, pues, a los dos compañeros A Juli, pues, solo otra vez, todo el día lo vi uy, bueno, bueno, entonces, um, a mí la obra, pues, bueno A mí me gustó mucho, sí, los mensajes de mis compañeros Bueno, del club, que eh, eh, muy emotivos sí si es una obra que me causó, pues con con mis emociones, muy triste, tuve la oportunidad, este libro se presta pues para leer en familia, cosas de leerlo con mi familia, eh, eh, el libro pues me gustó mucho, tuve la impresión, no sé por qué me pasó con el primer manga, que me pareció más fácil la lectura del otro manga que este, no sé, en este caso porque digamos, el, como pues se trata del perrito con el dueño, entonces pues, el perrito como que tiene una voz y cambia el tipo de letra, y entonces luego los personajes tienen otro tipo de letra, entonces yo me perdía un poquitico, o sea, pues ya entendía que era por la forma de la letra, pero sí me pareció un poquitico más, más complejo esta lectura, o sea, a mí se me dificultó, y cuando, cuando tienen una imagen completa en la página, o sea, como que la mitad de la página es una imagen completa, y luego lo, hay otras imágenes más pequeñitas al lado, entonces me en los diálogos. Me pasa eso, no sé, cosa que no me pasó con el, con el manga anterior. Pero no, mi experiencia es muy gratificante, es muy bonito yo nunca había leído un había leído manga, no había tenido la oportunidad, entonces el libro me gustó, me gustó bastante. Lo terminé, le había dicho a Julio que iba por la mitad, pero no, ya, ya terminó en total. Me gusta que Emerald se, se fijó en todo esta vez, ¿no? Ya estamos como afinando ese sentidito eh, que, que el profe Leonardo tanto nos exige a... Uh, como novatos en, esta, en lectura de este tipo de material, y es como aprender a, a fijar en esos detalles. Y eso que dice Emma me gusta mucho respecto a, a cómo eh, la, el perro tiene una voz y la, la podemos identificar gráficamente. Y de hecho es muy importante poder hacer eso, ¿no? Porque pues el protagonista, bueno, es, es que es una cuestión difícil ahí, ¿no? Como definir quién es el protagonista. Podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero sí, sí me gusta, me gusta mucho eso que dices, yo también pude sentir eso, esa, esa diferenciación de la voz. Pero no, este me pareció más fácil, no sé, la, la, respecto a lo que nos comentaba el profesor hace dos semanas, de que la, la ilustración en el manga suele ser como, como vertiginosa, ¿no? Como, como excesiva un poco, esta me pareció un poco más como más, más calmada, no sé si el término sea este, pero no, yo la sentí, yo no sentí como más sencillo, no sé qué opinan las demás, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Sarita, los apuntes de Sarita me encantan. Eh, buenas noches para todos, no, a mí me gustó mucho el manga, me gustó mucho, pero sí, también lloré, es, es bastante triste, lloré, lloré más con este que con Aljuni de Skill <risa> Y sí, es bastante triste. Yo desde el principio que lo estaba leyendo, yo dije, uy no, voy a llorar. Y pues sí, ese fue el caso. Sí, no, de hecho es que el manga el manga no lo anuncia. no Este, este, tiene, este manga tiene esa peculiaridad. Y es que, eh, como nos decía un compañero en, en, en el chat, en el WhatsApp, como la segunda o la tercera página te están anunciando, vas a llorar. Y efectivamente... Eh, me confieso, yo leí el manga aquí en la oficina, estando eh, relativamente solo y se me empañaron los ojos, tenía que quitarme las gafas tenía que enjuagarme los ojos, tenía que calmarme, para poder continuar con la lectura, fue, fue realmente conmovedor ¿no? es, es, tiene, los animales tienen, o el perro, los perros tienen esa capacidad para conmoverlo a uno, malditos perros <ríe> así que te apoyo Sarita sí, yo también pasé por eso creo que no, no fuimos los únicos Vamos a ver qué nos comenta ahora. Eh, bueno, buenas noches. Eh, respecto al, al manga como tal, hablando con ustedes me doy cuenta de que sí, cambia bastante eh, como tal el, el formato. Las imágenes no son tan saturadas como en el anterior que leímos. Y confieso, también se me aguaron los ojos. <risa> también fue un poco duro leerlo. Mm, y pues, en general me pareció una lectura que es muy ligera, porque no se mete tanto en la vida de los, de los personajes, en, bueno, en realidad se mete solo con los pensamientos superficiales de ellos, y nos deja imaginar qué es lo demás, qué es lo que pasa, digamos, con el divorcio de el señor con la señora, con, qué pasa con Miku, y cosas así. Entonces sí es muy ligero, pero a la vez tiene su contexto profundo que te deja pensando. Y en realidad llevo pensándolo y no estoy totalmente segura, pero creo que la traducción directa del título no es el perro enamorado de las estrellas, sino el perro que protege las estrellas. Eh... general ya serían mis percepciones básicas de eso. Fíjate que yo también vi eso eh, sobre, sobre la traducción. O sea, yo utilizo la traducción como oficial que encontré por ahí. Pero, o sea, no sé realmente si la traducción es precisa, porque japonés, no sé, ni cinco. Bueno, un poquito. Por ahí como los saludos y cosas así. Eh, pero sí de hecho dentro, dentro del mismo manga eh, se hace alusión al, al nombre del mismo manga no hay, hay una frase en la segunda parte del manga donde nos mencionan a este perro no y lo mencionan es como el, el perro guardián de las estrellas entonces yo también tuve esa percepción de que no era tan preciso el título de hecho una de las cosas que yo sí le tengo para criticar al menos al manga que nosotros leímos al que les eh, tuvimos en el drive es la ortografía, ¿no? Yo no sé si ustedes se fijaron, pero sí tuvo una ortografía, así como... O sea, la, la edición yo creo que pudo haber sido mejor, pudimos haber conseguido una mejor, me declaro culpable, porque pues eso, eso es, corrió por mi parte, pero sí lamenté que hubo palabras mal escritas, hubo, hubo cosas que como que frenaron un poco eso, pero eh, sí, sí, eran, parecían más este tipo de errores, ¿no? De typing y algunas palabras mal escritas, cosas así... No sé, no sé, esa parte como que mira, me hizo un poco de ruido eh, en, la, en, el, en el documento que nosotros pues tuvimos allí para leer. Adivinen quién llegó. <ríe> eh, entonces, sí, no, eh, me parece, me parece chévere lo que dice, lo que nos dice Aura sobre, sobre cómo le ayudamos a algo. A, a mirar, a mirar esa, esa diferencia entre la gráfica, por ejemplo, eh, y toda esta, esta, esta comparación entre All You Skill y Mamoru, ¿qué? Espera, voy a, a Hoshi Mamoru, lo voy a decir en japonés. <risa> Profe, lo estaban extrañando, ya hay celebración en el chat. Buenas noches, bienvenido. <risa> ya arrancamos, uh, pero noches, siempre bienvenido. Listo, creo que teníamos dos manos más levantadas. Teníamos a Cindy y teníamos a Joan. ¿Quién, quién, quién quieren seguir? Creo que primero iba Cindy y después Johan. O al revés, como quieran. ¿Quién abre primero el micrófono? Yo. Ah. Eh, pues, sí, lo que tú dices es verdad, Julián, que habían como cositas por ahí que, que estaban mal escritas y eso, y como que, como que le cortaban a uno el viaje, ¿sí? Pero es. Es muy, muy sentimental, o sea, es muy triste, de verdad que uno, como que la ley se le corta de una, el, el, la garganta, porque son cosas que son muy posibles, ¿sí? Pero cómo a una persona le pueden pasar tantas cosas tan seguidas y, y uno se da cuenta que también como que esa, ese amor, incondicional de los animales y cómo una persona puede llegar a refugiarse en un animal, ¿sí? Uy, no, es algo que es muy duro, de verdad. No, acá lloramos, mejor dicho, todos tristes, el perrito, <risa> el se o sea, no, todo es, es como estas circunstancias que van pasando y que uno dice, uy, no, no puede ser que, no puede ser que todo esto sí tendríamos que, saber un poco más acerca del ilustrador y eso, porque que tenía la cabeza este man, o sea, uy de verdad que uno se siente súper mal y dice, pero ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? <risa> sí, es muy bueno. <risa> Me gusta esa emotividad que le imprime en los comentarios, ¿no? Es, eso es genial, porque hace es es esta cosa vivida, no y es divertido escucharla, y sobre todo también es como, como empático, o al menos en mi caso, eh, esa cuestión de lo, de lo que remueve, de lo que logra, y Cindy me gusta una de las cosas que menciona muchísimo, de pronto podríamos conversarlo, es esta cuestión de, de lo posible, de lo que nos está contando el manga, de que esto es posible, ¿no? Eh, y esto de pronto es, es, está entrando directamente en contraste con All You skill Kill, donde pues, no, ya estábamos voladísimos con toda la historia, y estábamos allá en un futuro re loco y con unas criaturas súper extrañas y con un argumento así bien guash, ¿no? Y volvemos a cambiar así como de, de un lado a otro, siempre nos vamos, ¿sí? pasamos de Contrato con Dios a Old Unity Skill y de Old Unity Skill pasamos a, a Moru Inu, lo voy a decir en japonés, para no entrar en debates de la, <ríe> sobre el, la, el título en español, eh, y volvemos a cambiar, ¿no? Es otra vez cambiar de tiempo, bueno, de espacio quizá no tanto, de, de, de, sigue siendo Japón, pero, pero la acción es completamente diferente. Y, y no sé si el término sea, si lo podamos decir realista, porque pues de pronto no es el término, pero, pero sí podemos describir esta situación así, ¿no? Como es mucho más, más hacia la realidad, es mucho más enfocada. Y eso es, es una de las cosas que yo más, digamos, una, este, este semestre en el Club de Lectura me está gustando muchísimo, porque estamos viendo unas cosas muy diferentes, o sea, completamente diferentes, ¿no? O sea, de una lectura a otra vamos cambiando así en un parpadeo y estamos viendo cosas súper, súper opuestas y eso me parece súper chévere y chévere que Cindy lo haya visto, en serio, en serio, me gusta muchísimo. Vamos a ver qué nos dice, qué nos dice Johan. Muchas gracias, Cindy. Bueno, pues por mi lado, pues por mi parte lo que yo más resalto de la historia de este perrito y pues del señor que lo acompaña, el dile de la familia, es el timing que maneja la historia, porque es que se me hace que el tiempo que maneja pues el mangaka de esta historia es muy bonito porque constantemente está haciendo saltos de tiempo pero al mismo tiempo sentimos que todo es como muy lineal y al mismo tiempo va jugando con eso, con el tiempo. De hecho, cuando inicia la historia, hace como una especie de preámbulo con el punto más álgido de la historia, como con la parte de mayor decadencia, digamos así, en que ha estado la historia y después hace un retroceso de la historia en el momento en que el perrito como que fue adoptado. Y empieza a introducirnos la historia del perrito, como si él fuese... Y él nos va contando la historia, él nos va narrando la historia y nos va diciendo cuáles son sus primeros recuerdos. Y cuáles fue, cuál fue como su infancia, su adultez, cuáles fueron los primeros momentos en que vio a las personas que la rodeó. Y lo que se me hace es que ese juego de tiempo que hace el autor hace parte también como del mensaje que trata de lanzar la obra, que es como la añoranza, porque todo el tiempo está hablando de las estrellas y de los girasoles y como que toma muchos elementos para hablar sobre esto, sobre la añoranza y narrativamente también lo hace, narrativamente selecciona un timing que es como de cortes y nos va trasladando en el tiempo como si nosotros fuésemos como un ojo que observa la historia pero la vemos linealmente y al mismo tiempo entrecortada, no sabemos en qué momento termina de hablar un, eh, el perrito, como si fuese una mente fragmentada, como si nosotros fuéramos el animal ¿si ¿sí me entiendes? y como los animales viven en un tiempo diferente no sé si ustedes han escuchado que por ejemplo los perros, un año para un perro no es lo mismo que un año para un humano Digamos que el perrito nos va contando esos saltos de tiempo, pero como él lo percibe, y hace parte como de esa añoranza que él va mostrando con la admiración y la contemplación hacia el cielo, hacia las estrellas, hacia la vida, la enfermedad, la compañía. Y eso. Lo que nos dice Johan es, un... de pronto sí, yo creo que nos tiene que acompañar más aquí, ese comentario está chévere ah. pero me gusta mucho eso. Eh... La verdad yo no me había fijado en el tiempo, o sea, sí lo había contemplado, sí lo había tenido en cuenta, pero no me había fijado en eso que nos dice nos dice Johan, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no? Como este tiempo es lineal, o sea, sin duda es lineal, no estamos viendo como esos, esos saltos hacia atrás o hacia el futuro de ninguna forma, pero sí estamos viendo como esos pequeños como en cortes, que es lo que él nos está diciendo, ¿no? O sea, las escenas no son del todo contiguas, sino que nos está mostrando eh, como partes de ese gran viaje que tienen estos dos, estos dos personajes, ¿no? Y, y cumple muy bien con el propósito de lo que nos está comentando, Johan, de, de hacernos ver las situaciones a través de los ojos del perro. ¿no? Y, y justamente esto se, se relaciona con, con justo lo que nos está diciendo Esmeralda de cómo la voz, pareciera que la voz del narrador es la voz del perro, ¿no? De hecho, no creo que parezca, sino de hecho es, ¿no? La primera la primera voz que entra a contarnos la historia es la voz de, del perro, ¿no? Uno de mis primeros recuerdos es estar dentro de una caja ladrante, y esta forma de, de, digamos, esta voz de narrador encuentra esa concordancia con esa forma de, narra, de, de narrar gráficamente, ¿no? Y este uso del tiempo que nos está comentando Johan, eh, logra muy bien ese efecto de que, de que nosotros avancemos en la historia y avancemos de hecho una forma casi, digamos, a mí me pasó, no sé qué piensen ustedes, pero avanzamos muy rápido no no no no no avanzamos rápido, digamos, con la lectura, sí, digamos, aparte de que el formato también lo permite, eh, estábamos siempre como avanzando rápidamente, íbamos viviendo este viaje al lado de ellos dos, pero la historia iba avanzando, digamos, de una forma, no sé si desmedida, ¿no? Exacto, sí, como, como lo que dice Esmeralda, un poquito. Y este, este, y les iba a decir otra cosa sobre el tiempo y el narrador, y se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no me acuerdo. Eh, esperemos a ver si me acuerdo más adelante. Pero entonces sí, justamente, eh, toda esta situación, este viaje, nos pone este, esta, esta historia aquí al frente, y me parece chévere, interesante, bueno, no nos comentó cuál fue su experiencia, ¿no? Como que lo hizo sentir pero pues es como general, este, este eh, el sentimiento que suscitas, ¿no? Como de tristeza o como de abatimiento. Entonces, aquí la pregunta sería como, ¿qué es justamente o cuáles son esos elementos y por qué? No, no solamente identificarlos, decir, bueno, sí, es el perro, pero, pero, pero, ¿pero qué? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene el perro que es tan conmovedor? ¿No? ¿O ¿Cómo genera eh, nuestro, nuestro mangaka? ¿Cómo logra? Eso, esa es una pregunta que, que digamos es muy importante que ustedes se hagan, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tiene esta historia para que el lector se conmueva de esa forma? Vamos, Johan. Pues por lo menos lo que yo veo en el perro es como fidelidad y como que también la historia también habla sobre la fidelidad. Es como un elemento constante que se va repitiendo dentro de la narrativa. Habla de la fidelidad que tiene la esposa con el, con el señor, que es el dueño del perro, eh, la fidelidad que tiene la hija con sus padres, la fidelidad que tiene el perro con su dueño, la fidelidad que tiene el señor con su perro. Es como algo, como, como esa ternura, como que es como, como lo, lo infantil y no sé, es, es como... Sí, o sea, pr el primer elemento que me hace pensar el perrito es como la ternura que, que emana. Y lo otro es la fidelidad y como las costumbres que vamos adquiriendo. Porque lo que mucho recalcaba el, el perrito es que, por ejemplo, iban construyendo una costumbre con su dueño. Que la primera vez que lo vio, pues lo mordió y porque se asustó mucho, porque él le gritó. Pero después como que empezaron a coger una rutina y, y entre los dos empezaron a coger como lo que yo te contaba, esa fidelidad. Sí, ok, veo que eh, Johan se fue por este aspecto de... Esa fidelidad es, es, es como casi también un, un sentimiento básico, de alguna forma. No básico en, en todos, mm, más bien lo veo como algo que todos podemos identificar, ¿no? Como que este eh, el mangaka supo como traer este lugar común de muchas personas o este sentimiento común para muchas personas y ponerlo en un primer plan, que de pronto es así como empieza a, a conectar con los sentimientos de la persona, según este aspecto de la fidelidad, ¿no? Viste desde este punto, si, si lo vemos de esta forma transversal como nos está proponiendo Johan. Me gusta, me gusta esa teoría, pero vamos a ver qué opinan los demás. Muchas gracias, Johan. ¿Qué nos dice Esmeralda? Bueno. Pues entonces, en, de acuerdo a lo que preguntas, el sentimiento, o sea, ¿por qué los genera? Digamos, a mí el perrito, o sea, simboliza, hay dos cosas, ¿sí? Uno lo que es el perrito y otro lo, los seres humanos y los hechos en los que se desenvuelven. Entonces el perrito para mí representa la inocencia y como pues no sé, es como, como la resiliencia, ¿sí? Es que el perrito es muy tierno, o sea, eso que tú, o sea, hay una parte, ¿no? Pues no sé, en la que lastiman al perrito. Sí, y el perrito aún así vuelve, ¿sí? A él no le importa, él vuelve. Eso me parecía a mí triste, ¿sí? A mí alguien me pega, yo pego. Pero entonces el perrito no. Sí, eso eso, eso me conmueve demasiado. Y, y ver, eh, muestran cosas cotidianas de la persona, ¿sí? Sus sentimientos. Por ejemplo, hay una parte en la que dice el, el perrito, pues, cuenta que el, el señor que finalmente es quien lo pasea y básicamente que se convierte en el compañero. Es una persona que solamente habla cuando está con él, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ese señor empieza a contar su experiencia, empieza a contar cómo se siente, cómo se ve frente a él, frente a la, a, a la vida, a sus compañeros de trabajo, a lo que él quisiera hacer, que nunca fue, sí, sus temores. Entonces yo creo que ese es el enganche. ¿sí? No es, no es, la verdad a mí el libro no me parece ficción. Entonces, pues yo creo que va por ese lado. Escuchando a Emerald, que de hecho me gusta, o sea, como eh, menciona de forma muy explícita um, lo que le produce y los sentimientos y los trae con nombre y esto así como Johan hizo con, con la familiaridad ella utilizó la expresión como ternura ¿no? también esto yo me pregunto, y esto es una pregunta para que, para que lo vayamos pensando mientras escuchamos al profe Leonardo yo les pregunto si en este caso este manga es emotivo o si es patético, patético en el sentido de que busca mediante, o sea, como el patetismo, ¿no?, despertar esa, esos sentimientos como de la forma más, mmm, como vil, ¿no? O sea, la expresión patetismo también tiene que ver con este esfuerzo por hacer sentir a la gente cosas a las malas, un poco, ¿no? Como eh, despertar los sentimientos con estas, estas expresiones más bajas del, o, lo, o lo más... Básico del ser humano, ¿no? Eso es una de las cosas que me pregunto. ¿Este, este, ¿Este manga es emotivo o es patético? Me gustaría escucharlos después de que escuchemos al profe Leonardo aquí, aquí presente. Bueno, buenas noches. Eh, siempre me, me resulta muy interesante escuchar todo lo que opinan, y lo que reflexionan o lo reflexionamos sobre las obras que, que, que revisamos. Eh, yo creo que, que desde mi percepción es, es más un texto que hace referencia a la amistad verdadera, ¿no? que se construye y que es indestructible, incluso más allá de, de, del plano físico de, de trascendencia. Eh, es importante, o sea, si, si lograron leer todo el, el texto, todo el, el manga, al final el autor clarifica que está hablando eh, sobre... Eh, la gente sencilla ¿sí? la gente corriente y hace una invitación a respetar en las palabras del autor a las personas que se, que se toman la vida no muy en serio ¿sí? la gente que simplemente vive su vida sin buscar como grandes eh, logros, ¿sí? lo que él llama la gente ordinaria y nos muestra que la gente ordinaria es extraordinaria ¿sí? esa relación con hay dos personajes caninos ¿no? el eh, Happy el, el, como el principal, la, la la parte inicial de la historia. Happy es el que habla, ¿no? Él es el realidad el que está contando la historia. Y el otro, que no me recuerdo cómo se llama, el de Okotsu, el, el del eh, trabajador social, que él reconoce desde la, como recrea o se reinventa la vida de, de esos dos cadáveres que se, que le toca reconocer y, y ver dónde los ubica. Eh, el tipo reconoce que, él, que su perro no era muy inteligente, ¿no? y que tal vez él, él lo despreció. ¿sí? Y, y de hecho piensa que debió amar más a su perro sin tener tanto miedo. Eso dice Okotsu, Okotsu es el trabajador social. Hago un paréntesis, eh, Takashi Murakami es considerado tal vez el artista pop más fuerte de Japón, el dibujante de la historieta del mangaka. ¿sí? Eh, Takashi Murakami crea eh, piezas... Eh, son eh, instalaciones o sea interviene espacios con grandes objetos que son eh, eh, como kawaii como, ¿sí? como unas cosas ingenuas. él siempre usa flores ¿sí? y tiene dos personajes que lo representan, entonces si, no sé si rastrearon pero pues yo siempre invito a mis estudiantes contextualícense sobre los autores entonces miren a, a Takachi Murakami es un mamador de gallos y es un humor que, que va más allá como de esa eh, trascendencia de la que hablaban eh, hace un momento, ¿sí? Eh, japonesa. Y él está mostrando también acá, eh, como anécdota, Takashi Murakami cuenta que cuando él era profesor, él era profesor de escuela, aunque sea un artista plástico, eh, él le compraba flores a los estudiantes para que las dibujaran, ¿sí? Como una forma de conectarlos eh, con con la riqueza de lo sencillo, con esa filosofía japonesa de, de eh, apreciar lo sencillo y encontrarle un gusto más allá, pues, de, de, de lo que simplemente se está viendo. Eh, la historia, yo creo que empieza eh, con la en la página, no me acuerdo ahora cuál es, la primera página que sale en blanco después de las estrellas al principio, con un detalle visual que es en la esquina inferior eh, derecha hay una libélula, ¿sí? Ahí empieza, sí, que después se vuelve ese primer plano en, en la segunda página. Las libélulas, eh, la libélula eh, por el sonido en japonés, eh, hace referencia también a, al nombre antiguo de Japón. Y hay una leyenda que, que un emperador eh, que se llamaba Jinu Tenno, que es como un emperador mítico de esa mitología japonesa, subió a una parte muy alta y observó Japón, y tenía forma de libélula, ¿sí? Entonces, en la tradición más antigua, Japón es la isla de las libélulas, ¿sí? Eso está amarrado además al contexto del, del título. Hoshi Mamoru Ino significa la gente que sueña con lo imposible, es una expresión japonesa, la gente que sueña en imposibles. También yo lo veo como una reflexión eh, de del Japón, ¿sí? Que Japón ha perdido como esa esencia mítica de estar llena de gente que sueña con imposibles. Yo lo veo así, ¿sí? Con, con esas referencias visuales, pero haciendo la conexión. Eh, sobre lo de las libélulas, es que eh, Japón, visto desde el aire, tiene como una forma de, básica, parecía una libélula, no, no vi quién fue la que anotó, eh, haciendo referencia a la pregunta que, que surgió ahí en el, ¿quién era? Eh, Esmeralda, ¿sí? Eh, la libélula eh, es una, eh, un símbolo de fuerza, felicidad y valentía. Y con toda la reflexión que ve uno ahí, eh, que es una gente sencilla, ¿sí? La gente sencilla, por eso digo, la gente ordinaria en realidad es extraordinaria. Y de hecho él va a morir a un campo florido, ¿no? Y no sé si alcanzaron a leer hasta eh, Okotsu, el, el trabajador social. Eh, eh, Murakami también dice que escoge, al final del, de, de la historieta lo dice, ¿no? En la, en la parte textual que hay que él escoge el apellido de Okotsu porque eso significa también sepulcro, entonces de alguna manera es el que tiene que encargarse de sepultar a estos muertos sin doliente, porque a él le duele por eh, el, el problema que tiene ahí con, con la relación que tuvo con su perro que lo despreció, entonces él al final le busca como una sepultura al, al perro y también esa, la libélula para los japoneses significa que los ancestros vienen a visitarlo a uno, Dentro de sus imaginarios eh, míticos, ¿sí? Entonces se eh, me parece que es muy importante también y las libro aparecen en ciertos momentos. Y Murakami pues tiene su obsesión con las flores porque él dice que dan felicidad y etcétera. Y miren que eh, incluso la portada del libro es el perrito en medio de un montón de girasoles, ¿sí? Entonces, todas esas referencias que están, desde mi perspectiva, más enfocadas y fortalecidas con el texto final del hombre cuando dice que invita a respetar a las personas que no se toman muy en serio la vida. ¿sí? Y hay frases ahí que me parecen, o me parecieron muy interesantes dentro de, de, del, del texto mismo. sí. Eh, cuando, bueno, la soledad de, de este señor, de que al final entendemos de, ¿cómo es que se llama el papá? Yoshi Maeda, que al final encuentran el nombre porque lo encuentra es el trabajador social, porque nunca sabemos cómo se llama, él es papá para Happy. ¿sí? Eh, como la hija lo, lo abandona en cierta medida, pero se encuentran ellos dos y construyen esa amistad indestructible. ¿sí? Eh, hay una frase en la página 37, cuando los humanos están con un perro se vuelven sinceros. ¿sí? <ríe> ese tipo de, de frases. Eh, en un momento, este señor, papá, decide, eh, ya basta de culpar a los demás, ¿sí? Y lo que decía hace un momento algunos de los compañeros, eh, la, el manejo del tiempo, en la narrativa, como logra esa narrativa temporal, es, es bastante interesante porque lo lleva a uno con cierta agilidad, pero también va reposado, ¿no? Porque en últimas este señor vive reposado. Nunca queda claro, para mí el tipo era un depresivo, ¿sí? Nunca queda claro cuál es la condición por la cual él pierde el trabajo y por eso lo abandona la mujer, ¿sí? Y la hija. Y el único que se queda con él es Happy. ¿Sí? Y al final él es una persona que es muy sensible hacia los demás, ¿no? Por eso carga al niño que le roba la cartera. Y, pero a él no le importa perder nada porque él simplemente quiere encontrarse consigo mismo y es feliz con Happy. Entonces también yo lo veo más desde esa perspectiva del, de la amistad y de lo extraordinaria que es la gente ordinaria y también como una invitación velada de, de Murakami de que los japoneses recuperen su capacidad de soñar con lo imposible, eh, que además se ve, si uno mira en la Segunda Guerra Mundial después de que los acabaron con, con medio mundo, medio oriente y ellos también los volvieron una nada, y los tipos se recuperaron y son una potencia, ¿no? O sea, ese, ese es también el aspecto de, de la libélula y del nombre, ¿no? Hoshi Mamoru Ino. Los que sueñan con imposibles. Y no digo más. <risa> no, pero... Fíjense, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de que el profe llegara, ¿no? Teníamos que tener ese, ese, ese conocimiento que nos falta. Nosotros brindamos uh, interpretaciones... Y el profe nos brinda eh, un poco de, de certeza, de trasfondo, de contexto. Ah, como dice Cindy, el profe nos ilumina. Yo no, yo no tenía ni idea de la mitad de las cosas, como les comentaba al principio. No, no, no hice, siempre hago la, el deber como de averiguar de, de, de acerca del y Pues bueno, todas las personas que puedan intervenir en la hora. Pero esta vez la verdad, la verdad, lo olvidé. Sin embargo, mientras el profe iba hablando, me puse a revisar como el trabajo de, del mangaka y no sé, es como bien, es genera, es, es, no sé si chocante, pero si sí es bien cosas es, genera este contraste entre, entre Hoshima Moruinu y, y lo que uno encuentra en Google, así, por encimita, ¿no? Uno dice como, ¿en serio esta persona escribió esto? Es, es bien interesante. Um, no sabía nada de las libélulas, pero pues esto, digamos, sí si empieza uno como a, a atar un poco de, de cuál era la idea que tenía él y cuál es todo este código oculto que, que, pues que uno como lector debería tener, o al menos tener nociones para poder desentrañar mejor y leer mejor la obra, ¿no? Eh, la aparición de las libélulas, como bien decía Esmeralda, porque sí si es bien, bien, bien particular que la obra inicie con con un par de libélulas mm. grandes, es, es, sí, no, no es gratuito, pero de todas maneras uno ajeno al contexto podría pasar eso de largo, de hecho yo lo pasé de largo, no, las vi pero sí, como que no, no, no fui más allá de eso, eh, no sé, yo creo que, que el profe aquí nos dio muchísimas pistas para entenderla, muchísimas pistas y, y para empezar a sumar justamente todas estas um, a, a sumar todo este conocimiento a nuestras propias interpretaciones y seguir entendiendo cómo funciona la obra que es una de las cosas que a mí, yo, a mí más me gusta preguntarle a las personas y es ver si, si, si, si logran entender cómo la obra los está haciendo sentir para mí es, es una de las, de las cuestiones que a mí más me interesa y es... Y es no quedarse en el sentimiento de me hizo sentir triste, me hizo llorar, me hizo, me hizo, me, me, me pareció conmovedora, sino por qué me, me pareció así, ¿no? Y fíjense cómo nosotros, a pesar de que somos ajenos a todo este contexto, eh, la obra de todas maneras tiene este, este elemento que es universal, que es un elemento humano, eh, en el que a pesar de que nosotros, no, no no tenemos esta, este, este, como este background, este, este contexto, esta cortina de atrás, todo este conocimiento que eh, el mangaka pone en la obra, que es, digamos, lo, lo que el profe nos está comentando, eh, de Japón, de la, de la historia de la libélula, ¿no? el nombre del nombre del manga. De hecho, pues, lo que hablábamos con Aura, ¿no? nosotros tenía, íbamos como por el lado del perro que protege a las estrellas o el perro enamorado de las estrellas. El profe nos comenta aquí que es más bien como una expresión, ¿no? no o sea, no, es como, no debería traducirse de forma literal, sino más bien eh, tener, eh, dado el contexto, puede significar lo que nos comenta de, de, de las personas que sueñan con lo imposible, que también suma a, a la lectura del manga, porque en una parte el perro mira las estrellas. Y hay una voz que le dice, como, no sigas soñando con lo que no puedes alcanzar. Mientras, mientras hablaba el profe, yo pensaba en todo esto. Uh, ah, y antes de que se me olvide, no sé si estoy equivocado, pero creo que eh, la razón de, de o sea, si nosotros, nosotros sí nos enteramos de por qué eh, la esposa y la hija dejan a, al protagonista, ¿no? A papá, ¿no? Y es que él sufre una, una, una enfermedad degenerativa. Eh, y al final nos damos cuenta que él se estaba quedando ciego, ¿no? Esta imagen cuando él ya se quita las gafas antes de morir, y es por esta razón que pierde el, el empleo, y la esposa, la esposa también lo deja por eso, ¿no? Él, inclusive ella le pide que respete su decisión. Esa parte también fue bien extraña, ¿no? Como, como ella, eh, él siempre estuvo como apoyándola, es que el, el personaje de, de papá también es bien extraño, Cómo, cómo se muestra con las demás personas. no Es que en, en, sí, en sí creo que la, la, el manga trae como a colación muchas eh, como personalidades bien extrañas, ¿no? o cosas que, que pasan, como dice, digamos, Esmeralda nos decía, no es ficción, pero cuando uno las ve de esta forma, presentadas de esta forma, siempre tienen este elemento de sorpresa. Se me pienso yo, de pronto así como buscándole, intentando buscarle una, una explicación a, a esto, ¿no? O intentando más bien como analizar estos mmm, personajes, ¿no? Estas, estas características de la obra que, que justamente juegan con, con lo emotivo. Fíjense, eh, por ejemplo, lo que nos dice el profe, ¿no? O sea, es hiperrealista. ¿no? coge la realidad y la lleva a lo, a lo más grande ¿no? el, el, este hiperrealismo en donde la realidad se muestra o sea, desnuda casi, ¿no? Como no es solamente el cuadro de la realidad, sino el cuadro exagerado de la realidad ¿no? y aquí pues vemos este carácter como exagerado de este hombre que no expresa nada y sí, es bien curioso porque a papá nunca, nunca lo entendemos ¿no? la voz del papá solamente es la que escucha, la que escucha eh, happy pero al, al, al interior de la voz del, o sea, el interior del papá no lo entendemos ¿no? sí, sí el, el, el, el, el, eso de pronto también va con este asunto del, del, de lo que nos decía el profe aquí leyendo el comentario ¿no? que papá le da la libertad de elección a su esposa hasta de irse eh, yo cuando empecé a leerlo y me gustaría que ustedes me comenten cómo pasaron por esa parte cuando yo empecé a leerlo, me pareció muy fastidiosa esta actitud de este señor, como de que el todo le vale cero, ¿no? Entonces, si la hija está bien en la adolescencia, es solo una etapa. Eh, si la esposa quiere empezar a trabajar, pues que empiece a trabajar, ¿no? Y el todo le dice como, sí, querida, todo está bien, eh, no nos metamos en la vida. Y es como esta persona que es, yo lo pensé en ese momento como muy estoica, ¿no? Todo como llega lo acepta. Pero esto cambió cuando se llega, o sea, cambié como este punto de vista cuando se llega al final, ¿no? Que es justamente este epílogo eh, que nos propone el mangaka, ¿no? Que es como, um, y es justo lo que nos dice el profe, es como, no juzguen al personaje, no juzguen al per a estos personajes eh, por estas razones, y las enumera. Y yo dije, bueno, ya ya claro, el punto de vista cambia totalmente. Pero no sé ustedes cómo percibieron esta actitud de, del personaje frente a, a las cosas que le iban llegando, ¿no? Sí, la esposa se... La, la, la hija estaba mal, la esposa estaba bien, la esposa se fue, y él todo lo fue aceptando como le llegaban las cosas. No sé ustedes cómo sintieron eso. O si alguien quiere también hablar de la pregunta que les hice anteriormente, si la, si la obra es, es emotiva por la forma en la que se construye, es, simplemente está buscando esta ser emotiva en su forma o si de hecho buscas como como es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Um, como jugar o sea, es como alguien por aquí levantó la mano a ah, que el profe está hablando, vamos a ver qué nos dice, Dice. parece Bartelby el escribiente de Melville no conozco la referencia, ¿alguien conoce la referencia? esa eso es un cuento de Melville que otra vez volvió como a ponerse un poco de moda. Bartleby es un, es un joven que trabaja, es un oficinista, pensemos, pensemos la época de Melville, el de eh, Moby Dick, ¿sí? Entonces en esa época en Inglaterra, pues ese era como un trabajo al que aspiraban los jóvenes, pero la particularidad de Bartleby es que llega un punto en que llega a la oficina como en un cambio de actitud y a todo lo que le dicen que haga, Siempre responde, preferiría no hacerlo. Y todo el cuento se desarrolla alrededor de eso. Ok, ok, ese es un, buena, un buen contexto, no lo conozco, pero, pero ya con esa referencia como que me dan ganas de leerlo, de buscarlo. Creo pero que es bueno, un anime ahora de, de ese, o una serie, sí, sí Bartleby. Está. Vaya, vaya, vean, fíjense, aquí de todo, no, no solo literatura, se recomiendan cosas varias. Eh, sí, ¿no? O sea, les, lo patético, se, se, se, volviendo a mi tema, y como tratando de determinar mi idea, lo patético como que se, se caracteriza por, por esta angustia exagerada, ¿no? Como quiere conmover a las malas, a las personas un poco, ¿no? Esa es como la expresión patética, a eso me refiero. Si esta obra es emotiva en la forma más sencilla, o si de hecho es, es, busca es como por medio de este patetismo hacer que la gente sienta algo, eso es lo que me gustaría que ustedes se pregunten y pues me, intenta, me intentaran responder, ¿no? O pues que habláramos de, de, de este personaje, que es eh, papá, ¿no? Porque pues el, eh, tenemos muy en cuenta, muy claro cómo es, cómo es eh, Happy el perro, pero este papá también se presenta de una forma como, como extraña o como velada, o, o no, o, o yo de pronto lo leí mal, ¿no? Porque también puede ser que yo lo esté leyendo mal y alguien aquí me diga, no, es que papá era así, listo, o sea, tenemos una idea y, y, y, y estamos intentando como verlo a través de las páginas. Ya dijimos, bueno, es esta persona que como bien nos dice el profe parece que tiene un trasfondo histórico, al menos en la literatura. Eh, Pero, ¿qué más podemos decir de este señor? ¿No, no, no se les hace extraño? O sea, ¿no, no les genera algo? ¿Qué les genera este personaje? No, no sé. Dale, Aura. Pues mira, en realidad, cuando yo lo leí, ya es un... Para mí es un modelo no como tal a seguir, pero en parte sí admirar. Porque eh, aquí entre nos yo soy muy explosiva con diferentes cosas y me cuesta tomar con calma muchas situaciones y puede que sí, en, un, en parte, sea un poco fastidioso verlo como tal ser tan calmado o tomar las cosas con tanto desinterés pero a la vez yo pues teniendo la percepción de que él sigue siendo un ente sensible y con Happy es sincero y se sabe que él sufre por diferentes temas como es capaz de esconder todo eso guardárselo para sí mismo y decirle sí querida a la esposa sabiendo que poco a poco eh, ella se está alejando de él y aún más cuando le dice el divorcio entonces pues para mí es un poco triste saber o siquiera plantearme el hecho de cómo fue que él llegó a ser así, pero sí también es como un medio al cual yo creo que en cierta manera podríamos llegar a, o bueno yo podría llegar a implementar, no hasta ese punto porque siento que todo en exceso es malo y pues Creo que él tuvo un exceso. Está, está chévere lo que nos dice Aura. Yo, mientras, de hecho, mientras escuchaba a Aura y mientras yo leía la obra, yo pensaba en como en Buda. No se supone que Buda dice, espero no estar diciéndolo mal, ni, ni, ni, ni parafrasearlo er erradamente, pero es algo así como que el sufrimiento lo causa el deseo. Y cuando uno aprende a no desear nada deja de sufrir, y pareciera que él como que justamente, de hecho, él, una de las pocas partes donde vemos a, a, a papá angustiado por algo es cuando Happy se enferma, ¿no? Pero el resto de él como que parece que llegó al zen <ríe> no sé, así lo sentí un poco al final, pero, pero no se puede que esté llevándolo por donde no es Vamos, gracias, Aura. Pues, tus comentarios siempre tan, tan tan chéveres. Escuchemos a Johan a ver qué nos va a contar. Pues primero, para responder la pregunta que habías hecho antes, pues, yo iba a decir que sí si el autor tomaba elementos de patetismo para poder apelar como a nuestro lado sensible, porque pues es muy sencillo cogerle aprecio a las figuras kawaii, o lindas o tiernas o que nos parecen dulces. Pero ya, como el profesor lo mencionó antes, hace parte de su estética de, de lo que es el autor y digamos que también puede ser parte de lo que él quiere dar a entender sobre estas personas sencillas que pasan una vida simple, porque pues toma elementos sencillos y fáciles para poder expresar la idea de manera directa. Entonces tampoco podría tenerse como entendido de que se toma o abraza el patetismo para, para dar a entender las emociones que, queremos, que nos quiere hacer sentir a través de la historia. Y con respecto a papá, lo que el personaje también se me hizo muy parecido a Buda. De hecho, ahorita estaba viendo la página de Budismo de Valencia y decía que él en sus últimos días Buda eh, sentía unos dolores muy agudos por su enfermedad. Entonces, él se apartó y se fue para un bosque y se fue con sus personas queridas, con aquellas personas que lo apreciaban más. y Él incluso tomó una última comida, igual que hizo papá en su viaje. ...que se fue al restaurante y dijo, quiero sentarme acá a disfrutar mi última comida. Y lo que dicen es que a Buda le dieron muchos dolores en el estómago, según esta página, tras su última comida y eh, que él en vez de recriminar por esa última comida, lo que dijo fue dar gracias... Porque esa fue su última cena y estaba agradecido por eso. Y lo que, pues, habla, lo que yo tengo entendido sobre el budismo y sobre todo por el lado del budismo zen es desapegarse a las cosas físicas. Y de hecho, vamos viendo cómo a través del viaje del papá, él se va desapegando a las cosas y por eso lo toma como tan a la ligera todo. De hecho, al final, él lo que dice es eso: que él dice, No puedo ver las estrellas, pero puedo escucharlas y sé que están ahí. Entonces, y se me hace que es como muy parecido el viaje que tiene Buda de irse desapegando de las cosas, de ir tomando un viaje a través de las personas y de finalmente apartarse con sus seres queridos a un lugar solitario para dejarse morir viendo a las estrellas. Se me hace que es como muy parecido y apela mucho a la historia que dice Buda. Y además de eso que vamos viendo como a través del viaje, él al desprenderse de sus cosas también va ayudando a los demás. Va ayudando al niño, eh, va ayudando al perrito cuando se enferma. Y, y finalmente él vive una vida completamente con lo que le llegue, con las cosas que vayan apareciendo en su vida, y mientras su enfermedad lo va deteriorando más y más y más y más, entonces, sí, no sé, a mí también se me hace que, que como que la vida de papá es como, en parte como una alegoría a lo que vivió Buda, como ese viaje de desprendimiento, o, o como lo que imprime en parte lo que yo he escuchado del budismo zen, que es desapegarse a todo lo material, desapegarse a todas las cosas. Bueno, es, es, es satisfactorio compartir, o sea, llegar a puntos en común, uh, porque a veces yo digo como, uy, estoy muy volado ¿cómo llegué a esto? <risa> ¿No? Pero bueno, ya escuchando a Johan, digo, oh, bueno, nice, llegamos a un punto en común con Buda. Eh, no sabía todo lo de lo que nos comentan, sabía algunas cosas de lo que nos dice Johan, no sé si aquí alguien más sabía de esto y no me había comentado, <risa> no, nos, no había comentado aquí la cuestión o no lo había visto, pero entonces me gusta la reflexión que está haciendo Johan, no sé ustedes qué opinen al respecto, sobre cómo también podría ser, no digo que así sea, pero el texto también nos ofrece la posibilidad de una interpretación también por este lado religioso. Y probablemente la, el, el manga en sí mismo no tenga este aspecto religioso, pues entendamos al budismo como una religión, sin entrar a, a debatir mucho este aspecto. Eh, pero sí, como, como podríamos ver este, este sentido espiritual que trae el libro, que trae el manga? ¿No? porque no es solamente la escena en sí misma eh, plasmada, digamos, con fidelidad de cómo podría pasar, de qué es factible y posible, sino también está jugando con todo este aspecto espiritual. Y no lo está mostrando porque la persona ore o porque nos haga saber que es devota ni nada de esto, sino porque la misma construcción permite que uno llegue a ese planteamiento de la espiritualidad. No, no lo pongamos, no lo ciñamos no lo a, a ninguna corriente pues religiosa, pero sí está mostrando un aspecto trascendente, ¿no? pues el profe nos decía también un poco, hablaba de la trascendencia de la amistad, entre, y de la verdadera amistad, especialmente entre el hombre y el perro, entre papá y happy, ah, pero puede que sea una trascendencia también de otro tipo, ¿no? puede que también esté esto implícito, ya te doy la palabra Johan, quiero leer aquí lo que nos dice el profe en el chat, dice, los japoneses tienen el concepto del satori, alcanzar la comprensión, ¿no? La libélula también la relaciona con alcanzar el sentido del yo, la madurez. Entonces sí parece como que es, es, es más que la historia de, de Happy y de papá. Y yo también opino, o sea, yo preguntaba, yo hago preguntas malévolas, porque Porque es importante que ustedes se pregunten cosas, <ríe> y pues yo veo cosas y ustedes ven otras cosas, entonces yo... Lo que hago es como traerlas, preguntarles sobre las cosas que yo veo, y pues me encanta que ustedes también me hagan ver cosas que yo no veo. Entonces, yo les preguntaba lo del patetismo, no porque yo considere que la novela, la, la, el manga, juegue con el patetismo o que sea patética de alguna forma, sino que de hecho considero que trae, o sea, construye un panorama y construye una, una narración que no es ajena, es decir, todo el mundo puede identificarse. Si, si bien nosotros, muchas personas, no habremos tenido un perro, podemos hacernos a la idea de que es tener un perro. Por ejemplo, lo que, lo que hace el mangaka aquí es que construye un, un escenario, una, una narración que es universal, y, unive, y cuando es universal, lo que hace es que todo el mundo puede leerla y sentirse identificada, y no necesariamente porque es patética. De pronto entonces apela a lo que es humano en todos nosotros, ¿no?, y es, en, todos vamos a llegar a la muerte de una u otra forma, todos hemos tenido esta, este anhelo por una relación trascendente como la que tienen Happy Papá, ¿no? Y de pronto es, esos son esos elementos los que nos conmueven, no es porque sea patética o esté jugando al patetismo, sino porque nos, nos construye y construye este marco en común de, de la humanidad de, que es lo que yo siempre pienso, la, la buena literatura es esta literatura que le llega a todo ser humano, así no tengamos el mismo trasfondo, de nuevo repito esto, pero todas la entendemos, porque todos tenemos este marco en común, es, esta obra tiene este toque del espíritu humano que no es ajeno a ninguno, y por eso todos sentimos algo parecido, ¿no? O eso es lo que pienso respecto a esta primera parte, ya la próxima semana hablamos sobre la segunda parte, pero bueno, Vamos a, a ver, a, a escuchar de nuevo a Johanna a que nos va a, a, a decir. Ay, perdón, es que no pude como decir todo lo que yo quería decir porque pues también quería hablar como de dos cosas más. La primera es que pues hablando de lo que dice el profe, es verdad, de que las libélulas simbolizan esto de reencontrarse con los seres queridos como con los seres que ya se han ido a otro mundo. Y si uno mira al final de la primera parte, eh, cuando Happy muere, eh, le dice gracias por todo, papá. Y quien dice papá es una libélula, al final de, de la primera mitad del libro, cuando Happy muere, eh, es la libélula la que termina la frase por el perrito, no es el perrito el que la está diciendo. Y eh, pues lo segundo que yo, que, o sea, pues esto que yo quería decir también estaba como muy relacionado pues con lo de las estrellas, que a veces me hace como, cuando yo lo leí me hizo recordar como a la película del Rey León que Mufasa le dice que en las estrellas están todas las personas, los antiguos reyes y que ellos son los que las están criando y los que los están como cuidando y viendo desde el cielo. Y pues yo me acuerdo como de un comentario chistoso que dice Pumba, que dice yo solo pensé que eran eh, estrellas, que, yo pensé que eran bolas de gas que, quemaban a, que se quemaban a miles de millones de, de kilómetros de nuestro lugar. Y y Timón le dice, claro que no, no seas tonto, todo contigo tiene que ver con gases, pero por el otro lado está lo que dice Simba, que es que el papá le había dicho que las estrellas también eran como eh, sus antepasados que los miraban y los cuidaban. Entonces, como que también yo miraba como mucho la relación. La, la, cada vez que leía una parte que tenía que ver con las estrellas, me, me daba también cuenta que hacía relación con la muerte. Y él decía como, escucho a las estrellas. Y yo decía, pero ¿cómo puedo escuchar a las tres estrellas? ¿Será que se está re refiriendo a algo más? ¿A algo que no puedo entender yo? Y no, pues ya, eso. Pues eso es respecto como siguiendo la línea argumental de Johan como escucho a las estrellas, es escucho a la muerte, podría ser, escucho a mis antepasados llamándome, ¿no? Porque ahí a, para ese momento él ya está ciego, y de pronto también es esta, esta apertura a los otros sentidos debido a la ceguera, ¿no? También podría irse por ahí, ¿no? Aunque puede que me esté yendo un poco lejos, pero, pero es chévere, cómo se empiezan a generar estos, estos vínculos asociativos, esto también me fascina, cuando, cuando ustedes me cuentan... Eh, no, viendo esto me acordé de tal libro, como nos dice el profe, o viendo esto me acordé de una película, como nos dice Johan. Eso también es muy significativo, porque está trayendo a nuestra memoria nuestras lecturas, ¿no? Y hay una frase que parece de cajón, de cliché, pero me parece que es hasta bonita y hasta acertada, y es que todos somos la música que escuchamos, las películas que vemos, los libros que leemos, las personas que amamos, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos como quién es quién un poco por todas estas lecturas que traen aquí a colación. Muchachos, son las ocho y cuarto. No sé si alguien quiera comentar algo más durante esta primera parte. Igual dentro de ocho días cerramos eh, Hoshima Moruino. Eh, igual, pues yo creo que todavía nos quedan muchas más muchas cosas más que, que, que... O sea, hace falta sacarle más jugo a esto, en especial cuando empecemos a hablar de la segunda parte con Konokotsky eh, y su propia historia que de hecho parece ser como la cereza sobre el pastel, o así lo vi yo. Pero bueno, me estoy adelantando los hechos. Alguien, no sé, algo que comentar, algo más que decir, uh, antes como de, de despedirnos de, de la sesión del día de hoy. Y Claudia... Ah, bueno, Mari tiene una pregunta. Adelante, Mari, por favor. Ah, parece que sé que no Pues tiene... a, mí, a mí me pareció muy tema de novela gráfica, entonces... Como por qué los podemos diferenciar en este caso, está chévere eso. Yo quería, bueno, no, no, no, o sea, sí lo vi, <ríe> pero lo no olvidé de comentar que, bueno, que esta, este manga no se parece al otro, ¿no? De hecho, este manga parece que se, acerca, se parece más a, a Contrato con Dios, ¿no? Se les hace, o sea, tuvo más, como más relación, un poco, pero yo no soy el adecuado para responder eso, entonces. Le cedo la palabra al profesor a, a Leonardo que de pronto sí tenga una, una explicación de cómo se diferencia una cosa de otra. Yo tengo una idea, pero probablemente no sea, no sea completa mi respuesta. Pero pero pues, tenemos al profe. Mi, mi, mi internet está fluctuando. Me, ¿Qué fue lo primero que dijo? Eh, ¿Quién, Mari o yo? Mari, Mari, Mari. Ella solamente nos decía cómo, cómo ella eh, encontró más cercanía a... De, del manga que estamos leyendo con Contrato con Dios, que le pareció más una novela gráfica que un manga. Y pregunta okay. que como, cuál es la, cómo ella logra diferenciar una cosa de la otra. La, la denominación de novela gráfica, que fue, ya les había dicho, y lo estábamos mirando, la, como la novela gráfica que puso ese nombre, es Contrato con Dios. sí Y es donde se da una narrativa, eh, donde se desarrolla una idea por medio de una narrativa gráfica, icónica, verbal, eh, como más extensa que lo que una historieta normal hacía. ¿sí? O sea, las historias tienen más fondo, son, son más densas, tienen temas más maduros o más para adultos. Eso es lo que caracteriza en esencia una novela gráfica. Los estilos gráficos visuales pues varían. Hay mangas que están más cerca de, de esa narrativa. Manga es la denominación genérica, para todo ese tipo de, de narrativas gráficas que surgen en Japón y que pues, están en, en la mayor parte de Oriente, ¿sí? por el estilo, la estética que utiliza, que era más parecida a la, a la novela, a la, al manga que leímos la vez anterior. ¿sí? Entonces ese es más dinámico, como que uno puede interpretar montones de cosas, pero aquí sí hay una literatura narrada, donde hay una narrativa desde la gráfica, desde los dibujos, la forma como encadenan las viñetas, los cuadritos y van creando unas frases visuales que tienen toda una información para el lector, pero también hay unos textos mucho más densos, mucho más complejos. Eso es lo que caracteriza una eh, novela gráfica, la complejidad y exigencia para el lector de lo que está leyendo, ¿sí? que era como un punto al que llegamos con el manga anterior, que dice, pero es que lo que dice es eso y no dice nada más y estamos interpretando un poco de cosas, es la acción, es lo que sucede, son los muñequitos y algunos diálogos ahí como para reforzar la cosa. Pero en esencia hace es la diferencia. Y también entonces hay mangas que tienen esa connotación de una narrativa más, más madura, digamos, de lo que fue el manga original por allá en los años 30 del siglo XX. Entonces es básicamente es, es la temática y la manera como se hace la... la la narrativa, cómo se cuenta la historia, donde eh, se complementan textos, eh, textos de palabras y textos visuales, la, la narrativa gráfica. No sé si aclara un poco el asunto. Y el manga, genérica, manga genéricamente es eh, una historieta con esa estética oriental, ¿verdad? básicamente japonesa aunque los mejores mangakas ahora son es coreanos, ¿sí? Los tiempos van cambiando y ya Japón se está desplazando en esto. No sé, Mari, cuéntanos, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Ahí está, Mari ya nos dice que, que sí, que gracias, que hay muchas diferencias, pero pues sí, no, yo también, de hecho yo como Mari sentí eso, eh, yo pensé en mi, en mi, en mi ignorancia de, del tema, eh, yo decía de pronto esto es una novela gráfica japonesa, pues sí, es manga porque pues, es como el genérico <risa> pero puede que quepa también dentro de la categoría de novela gráfica sobre todo también por el formato, no eh, vimos como el manga también se, se da por entregas y todo esto y este parece ser como un único volumen, también lo pensé por ese lado, pero, pero bueno ya el profe aquí nos aclara varias cositas al respecto no sé, un último comentario última reflexión, preguntas algo más que añadir Listo, son las 8 y 20. Como siempre, me esfuerzo, me esmero por que ustedes tengan su tiempo de descanso, su tiempo en familia y en casa. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos allá a discutir la segunda parte. Eh, lo que les comentaba, ya la idea es que terminamos el manga y pues va a haber una semana de receso, creo que es por parciales. Y ya después de esta semana entramos a nuestra última fase, nuestras últimas 5 semanas del club de lectura, eh, y nos vamos a ir esta vez con Sandman, allí sí es, es, es, es más robusto el corpus de lectura, tendríamos que eh, empezar a elegir cómo, qué leemos, de dónde a dónde vamos, esto va a ser también un poco exigente elegir nuestro, nuestro material de lectura, pero lo podremos hacer como siempre, lo hemos venido haciendo. Nada, nos vemos dentro de ocho días, tengan una feliz noche. Abrazos en la distancia a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 7. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Que tengan linda noche. Chao, Aura. Chao, sí. Muchísimas gracias. Chao, Claudia. Chao, Viviana, que estén bien. Feliz noche. Chao, muchas gracias.